Muy buenas, bienvenidos vengadores y vengadoras a Toxic Game Channel Yo soy el vengador tóxico y hoy vamos a hablar de, de muchas cosas Pero entre, to entre todas ellas hay una que se llama Project Kingston, Que digamos que es lo más importante y a donde vamos a tener que llegar Primero hay que decir una cosa ya sabéis que, que Phil Spencer, entre uno de tantos misterios que tiene, como por ejemplo ese pelo largo que tenía, malditos años 90, eh, <ríe> sí, luego eso es lo, lo malo que tiene Internet, que luego Internet te recuerda tu pasado. Bien, en el, antes de que ocurriera el E3 donde se presentó la Xbox Series X, eh, Phil Spencer se hizo una foto como sabéis donde salía una consola que era la Series S o sea, antes de que nos, pres nos presentaran la consola oficialmente ya el propio Phil Spencer nos había enseñado la consola no lo supimos a la primera porque a la primera en el E3 lo que se mostró fue eh, el cambio de era, la nueva era. Aquí ya no está, aquí ya no no hay cabida para Sony. Aquí sí que no hay cabida para Sony. Aquí que Sony se vaya a verga. Eh, esto es el futuro. Monolito enorme que nos recordaba a la conocidísima película 2001 odisea en el espacio. Bueno o 2010, o Odisea en el Espacio, no me no acuerdo muy bien. Eh, creo que era 2001. Y, y vemos ese monolito tan grande, nos quedamos impresionados. Yo yo la me enamoré a primera vista. Me enamoré a primera vista de esa consola. Cuando la dije, dije, tienes que ser mía. Bueno, yo y muchos otros más, millones de personas más, de, en cuanto la vieron, dije... Esta tiene que ser mía Bien, al final eh, ocurrió Y no solamente se mostró La serie X, sino también A su hermana pequeña Que no tenía nada que envidiarle Y no tiene, no tiene nada que envidiarle Háganme caso A su hermana mayor, la serie X No tiene nada que envidiarle Bueno, pues la serie C Estaba ahí Es que ya estaba ahí hace unos meses en una foto que habíamos sacado ahí con Phil Spencer, y la habíais podido ver. Nadie le hizo caso, pero ahí estaba, evidentemente ahí estaba, nos había dejado un easter egg. A raíz de ahí empezamos a, a darnos cuenta de que, bueno, de que esto, en el equipo de trabajo de Phil Spencer tiene que ser una broma bastante recurrente, el cómo colársela a Playstation porque claro, como todavía se creen que son competencias bueno por cierto, Brasil nos ha dado la razón, la Unión Europea está a punto de decir también lo mismo no sé a quién más vais a, a llorar Lloropolio Lloropolio es lo que veo, ¿eh? pero Lloropolio de verdad ¿eh? me da hasta vergüenza ajena cada vez que lo veo hay uno por ahí, dice, no, no, sí, voy a decir, Jiren, Jiren, diciendo de que eh, cuando salga el God of War, dentro de dos meses por ahí, God of War Ragnarok, va a morir Xbox, y te quedas como... Cric cri cri, cri, cri, cri cri Que va a morir por el Por el God of War. Sí. Todos los analistas están diciendo lo mismo. Desde luego, Jiren. Jiren no va a morir equipo porque saquen un juego. Al contrario. PlayStation va a morir con ese juego. Porque ya no va a haber más nada. Bueno, sí, el Spider-Man 2. Desde luego yo me haría ver la lista de juegos de, de PlayStation del 2023 porque no tenéis nada. Me haría ver esa lista bueno pues eh, en otra foto vimos que salió kojima una figura la del astronauta no que también la estamos viendo aquí en esta imagen donde vemos un pequeño cacharrito blanco que ahora os voy a hablar de él se trata del proyecto con el código que exclusivo microsoft continúa interan, eh, intentando Uh, o trabajando en un dispositivo de transmisión en la nube de xbox con el nombre en código kingston oh amigo o sea que eso es lo que era un render de ventilador de Fortran. imagina cómo podría ser un dispositivo de transmisión crédito de la imagen aquí te hace una imaginación de cómo, cómo sería el dispositivo digamos pero, sin embargo, el dispositivo que se ve en la foto, evidentemente, de Phil Spencer, es exactamente igual, pero real. Igual, pero real. Bueno, dice, durante algunos años han persistido los rumores, ya, ya, ya lo dije alguna vez, de que Microsoft estaba explorando la construcción de alguna forma de dispositivo de, de transmisión para ofrecer el equipo cloud gaming yo al principio pensaba que esto era para uh, por google stadia y por amazon y exactamente es por eso ya por google stadia ya no puede ser ya por google stadia ya no puede ser el primer proyecto se llamaba hobart similar a Chromecast y Google Stadia, el primer inicio fue Hobart, más reciente un nombre en clave llamado Talk. y aquí lo tenemos en una imagen que publicó Tero Honey. y en el que se ve, bueno, qué es lo que se ve, pues, bueno, lo han, nos lo han marcado en azul eh, para que veamos que hay hay algo eh, en lo que está trabajando Xbox y saltaron todas las alarmas ¿no? Y esto que es? Ahora podemos confirmar que eso es cierto y se refiere a un dispositivo de transmisión HDMI modernizado que ejecuta Xbox Game Pass y su servicio de juegos en la nube sin embargo Microsoft está tomando un tiempo para explorar eh, e interacciones adicionales del producto antes de llevarlo al mercado en una declaración eh, proporcionada a Windows Central un portavoz de Microsoft describió su compromiso de reducir los límites de contenido de Xbox a través del hardware de bajo costo al tiempo que reconoció que la versión existente de Keystone necesitaba un poco más de tiempo para hornearse antes de lanzarse. Nuestra visión de para el equipo Cloud Gaming es inquebrantable, nuestro objetivo es permitir que las personas jueguen los juegos que quieran, en los dispositivos que quieran, en cualquier lugar que deseen, como se anunció el año pasado hemos estado trabajando en un dispositivo de transmisión de juegos cuyo nombre en clave es Kingston que podría conectarse a cualquier televisor o monitor sin la necesidad de una consola, declaró el portavoz de Microsoft que también añadió que como parte de cualquier viaje técnico estamos constantemente evaluando nuestro esfuerzo revisando lo que hemos aprendido y asegurándonos de que estamos aportando valor a nuestros clientes y no se lo estamos quitando se lo estamos dando no se lo estamos quitando y aquí que vemos el famoso y rumoreado Project Kingston donde en la mismísima oficina de Phil Spencer que como digo ocurren eh, casos extraños eh, muebles que se mueven solos ...orbes luminarias... Eh, ...y todo tipo de cosas extrañas... ...pero... ...muy... ...muy mundanas... ...muy del, de, de, del mundo... ...otra cosa es que no la hayas visto... ...claro... ...esto es como si yo le enseño una Xbox Series X... ...a alguien que se va a comprar la Playstation 2... ...en el... Eh, ...en el 2002... ...por ejemplo... ...tú le enseñas lo, de, lo que puede hacer... ...y dice vete a la mierda, preyotrito! He <risa> vete a la mierda! El futuro, el futuro, papa, el futuro, el futuro ha llegado, el futuro ha llegado! Si esto hubiera ocurrido en el 2000, es que esto hubiera sido, no se hubiera podido, por el, el internet ya sabéis que no, no iba tan bien. Y ahora que ya estamos en el 5G, que tenemos servidores, oigan, Servidores de Microsoft, de Xbox, bajo el fondo del mar. Se están usando además 100 o 200 ordenadores en la nube y esta se encuentra en centros de datos. Como nadie quiere tener servidores en el patio de su casa, los centros de datos se encuentran en zonas muy alejadas. Si la nube pudiera estar más cerca de los usuarios, a 200, 300 kilómetros, Internet sería más rápido. Y como gran parte de la población vive cerca del mar, el año pasado hicimos una primera prueba a pequeña escala en el sur de California. No sabíamos qué pasaría, pero descubrimos que alojando los servidores en el mar, obtenemos la refrigeración gratis. Actualmente el 80% de la energía que se consume en los centros de datos se emplea exclusivamente para refrigerar los servidores. Pero si se instalan en el fondo del mar, el consumo energético puede reducirse hasta un 3%. De esta manera se consigue refrigeración sin repercutir en el medio ambiente. Cuando pensamos en crear servidores sumergibles, el diseño tenía que ser de tal manera que no se pudiera acceder a los componentes. futuro, los centros de datos se alojen en el suelo marino. Están pensados para que tengan cinco años de vida, y una vez transcurrido este tiempo, hay dos opciones. Se pueden dejar ahí para que se conviertan en un arrecife artificial, o bien podemos extraerlos, y están diseñados tanto por dentro como por fuera, usando materiales totalmente reciclables, así que se pueden reciclar por completo. no es broma aquí tenéis unas imágenes para que veáis que es verdad pues ahí bajo el mar están y todo para que tengan en la, porque claro todo esto hace falta tener un internet bueno y ahí tenemos que trabajar todos eh, dice unos pequeños detalles eh, que vienen aquí incluidos con un precio de unos 100 dólares ya tienes ya una con 100 dólares ya tienes una consola que para los años que vienen y se vienen crudos, se vienen jodidos, no está mal. Una transmisión 4K HDR X Cloud es actualmente, eh, en, se emite en 1080. P, interfaz de usuario similar a la de los televisores Samsung 2022, Parties, TVR y disco. Eh, juega xbox game pass y juegos propios juego remoto con otra xbox un aparatito maravilloso a un coste aún más maravilloso todavía y que nos ha enseñado el propio phil spencer en una de esas fotos como digo en la que nos muestra pues su su ...su despacho... ¿no? ...nos muestra su despacho... ...y, y tenemos que estar atentos... ¿eh? ...tenemos que estar atentos... ...porque ojito que puede venir... y ...a ver, mira... ...de hecho Phil Spencer está en tendencia... ...ahora mismo... ...está en tendencias ...precisamente por... ...cada vez que Phil Spencer... ...dice que el Verus... ...cada vez que sale Phil Spencer... ...sale a... a ...hablar con su... ...estantería detrás... ...automáticamente todos... Pues muy bien, pues sí, el aparatito que, que tenía ahí, que, se hemos, que hemos visto en la foto de Philip Spencer celebrando el 25 aniversario de la saga Fallout, hizo estantería, vuelve a dar de qué hablar, quizás por eso a lo mejor también eh, tenía ganas de mostrarnos algo, tenía ganas de enseñarnos su... su... Pero sí es verdad, ¿eh? cada vez que sacan una imagen de... No quiero decir nada, pero yo creo que Alan Wake va a acabar en el Game Pass. ¿Ustedes pensáis que no? Bueno, igualmente va a estar disponible para la Xbox, o sea que tampoco me preocupa, pero yo creo que sí, que los de Remedy lo van a poner en el Game Pass. Naturalmente. O sea, le han sacado dinero incluso hasta, hasta el Alan Wake 1. Eh, bueno, está incluso hasta la segunda parte, digamos, para que podáis jugar, que no es la segunda parte, es American nightmares que es un juego ahí que no, no está tan bien, es muy, muy aburrido. ¿Tiene incluso, si ¿sí reveló la consola de streaming de Xbox? Pues posiblemente sí. Y además también desveló que le gusta mucho... Eh, que le ha gustado mucho el juego de, de Elden Ring. Y que le ha gustado The Witcher. Ahí está. Le gusta mucho lo que están haciendo CD Projekt. Eh, fans de creen que Phil Spencer acaba de mostrar el nuevo hardware. Es que lo acaba de mostrar. Señores, lo acaba de mostrar. Y lo acabamos de ver además. O sea que en ese sentido... Bueno, pues también tenemos aquí el señor Phil Spencer deje de mandar maletines a nuestro Colima y <ríe> de Colima ahí con su <ríe> le, le han mandado un regalo a, a, a ha mandado un regalo bueno mirad mirad qué bonito qué bonito lo que ha pasado entre, en el mundo de, de, de los programadores de los qué divertido Espero que te diviertas con esto, Phil. Y se lo manda a Jideo Kojima. Qué cosa más hermosa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, amigos! Eh, regalito para Jideo Kojima. Ahí tienes el cloud. Para que lo puedas disfrutar. Don longitet. Perfecto. ¿Dónde vamos ahí a parar? Bueno, ya sabéis que cada vez que salga Phil Spencer y se haga una foto eh, mostrando algo que salga de lo, de lo común, no es un posible, no es un rumor, no es una cosa que se invente él ahí para eh, voy a despistar a la gente. <risa> eh, no. Te voy a mostrar eh, en lo que estamos trabajando, de hecho ya lo hizo con Hideo Kojima, lo hizo con la propia Xbox Series F, ya van tres, y por lo tanto se ha convertido el despacho oval de Xbox, el despacho de Phil Spencer, en eh, un lugar ...misterioso... Eh, ...donde ocurren cosas extrañas... ...hombre, no tan extrañas... Y ...ni tan bizarras... ...como hacer un escuidú... ...sin escuidú... ...pero eso ya da para otro... ...da para otro programa... ...hasta la próxima amigos... ...espero que os haya gustado este... ...nuevo proyecto... ...a ver en qué evoluciona... ...porque también hay que tener en cuenta... ...de que como dicen... Eh, siguen trabajando en ese proyecto. Pero ya Phil Spencer ya lo ha mostrado. ¿Será porque ya lo van a utilizar? Desde luego las capacidades de construcción, es decir, de fabricación de este aparato, no tienen que ser tan costosas, desde luego, como lo podría hacer una consola al uso. ¿no? Entendamos, una consola con todos sus componentes. ¿no? Yo creo que en este caso eh, esto vendría perfecto para aquellos televisores también que no tengan eh, la posibilidad como los nuevos televisores eh, samsung que saldrán en el 2023 ni como aquellos que últimos eh, no los últimos modelos los últimos modelos sí que tienen compatibilidad y se les podrá meter el gamepad pero evidentemente hay otras marcas de televisores no todo el mundo tiene samsung y habrá alguna manera de ponérselo, yo creo que todo esto al final acabará en que las televisiones, cada vez que te compres una televisión, te comprarás una consola directamente, ya la nube ha, ha superado mucho y con crece, ha mejorado mucho, se puede prácticamente jugar perfectamente en la nube, entonces ya lo único que hace falta es mejorar y mejorar la nube. Dicho y hecho, es lo que creo que ha hecho mejor eh, en Xbox. Pero bueno, nos vemos en el siguiente programa en Toxic Game Channel. Hasta la próxima, amigos.